distinguidos estudiantes bienvenidos a esta primera parte de análisis de en la materia de historia del pensamiento económico vamos a hacer la revisión de lo que es la escuela mercantilista eh, y Como ustedes habrán podido hacer la lectura del de, texto básico pues la, la escuela mercantilista es eh, un conjunto de ideas no es tan, tanto así una escuela de pensamiento completamente formalizada sino que más bien es un conjunto de ideas económicas que considera que la prosperidad de una nación o un estado depende plenamente del capital que pueda disponer ¿no? Eh, esta es la primera característica eh, de lo que es el mercantilismo tiene que ver obviamente o está pegado al término de mercado que no es más que un lugar eh, o un espacio en donde confluyen eh, dos fuerzas eh, importantes que es la oferta y la demanda de allí obviamente surge el tema del mercantilismo y cuya primera característica tiene que ver con eh, el, el, la prosperidad la riqueza que puede alcanzar una nación o un estado se la alcanza a través de eh, cuánto capital puede esta, este, esta nación este estado puede acumular y la segunda característica que tiene que ver obviamente es con el comercio mundial el cual eh, en estos años es considerado de manera inalterable es decir el comercio mundial está dado no, no, no se puede alterar los volúmenes de comercio mundial de acuerdo a este pensamiento propio de los años en donde se dio el capital cómo está representado el capital es representado por los metales preciosos eh, que el estado tiene en su poder eh, metales preciosos sobre todo nos referimos a lo que es el oro y la plata y, y todo esto se evidencia obviamente mediante una balanza comercial positiva ¿no? con otras naciones que en, en definitiva no es más que eh, pues una nación debe propender a eh, mantener altas exposiciones Exportaciones a diferencia de las importaciones. Ojalá las naciones puedan vender mucho más que lo que puedan comprar hacia afuera. Esa es la idea y cómo normalmente entonces se va a obtener prosperidad, riqueza para una nación entonces al mercantilismo el término mercantilismo se utiliza para denominar la economía política económica que mantuvieron los estados durante el periodo final del feudalismo aquí hacer una revisión ojalá lo puedan hacer de, de, este, de este modo de producción de esta relación de producción que tiene que ver con el feudalismo eh, y cuyo mercantilismo facilitaba la acumulación de capitales y la preparación es una introducción a lo que viene después con el régimen capitalista Qué antecedentes históricos de la escuela mercantilista pues, ustedes verán en el libro que nos dice, el, el, los autores del, del, texto, del texto guía nos, nos dicen pues el mercantilismo se da entre los años 1500 a 1776 recuerden ustedes años muy próximos a lo que es la, a lo, a lo mal llamado descubrimiento de américa del, de, del hemisferio occidental eh, más bien podríamos conocerlo como una etapa de colonización ¿No? tiene que ver obviamente alcanza a la comunidad feudal como un modo de producción y de relaciones de la sociedad sobre todo en europa eh, el comercio florece el comercio el comercio comienza a ser una actividad importante para las naciones para los estados la producción en pequeña escala aún la producción sobre todo hablemos de la manufactura es una producción a pequeña escala surgen y se fortalecen los estados nacionales eh, aquí es importante mencionar por ejemplo Inglaterra eh, España, Francia Portugal, que surgen como estados nacionales fuertes, ¿no? Y como eh, característica final el descubrimiento del oro en el hemisferio occidental, ¿no? Eh, que, como yo digo, es más que un, una colonización, ¿sabes? de lo que podemos saber es un, un saqueo completo de lo que era nuestra cultura, ¿no es cierto? Y, y ahí re, retomamos el tema de que, pues, eh, lo que importaba era la acumulación de oro y de plata, de metales preciosos, que eran propios de nuestras culturas eh, precolombinas, ¿no? Cuáles son los principios fundamentales de la escuela mercantilista? Pues, eh, eh, quienes escribieron y quienes eh, aportaron con ideas en el mercantilismo, pues destacan que el oro y la plata son la forma más deseable de riqueza. Que esto es importante porque a, en, a lo largo del, del, del texto y de la materia, lo que se analiza es cómo se dio el pensamiento económico en función de cómo logra la riqueza, cómo logra el bienestar una población, cómo logra el bienestar una sociedad, un, un estado, un, eh, los gobiernos cómo propenden hacia hacia el Hacia, el, hacia la riqueza ¿no? entonces el acumular oro y plata pues es, es sinónimo de riqueza ¿no? en, estos, en estos en en estos estos años el nacionalismo nos dice más que obviamente es la protección que pueden tener los gobiernos a, a sus actividades sobre todo de comercio no es cierto la idea como lo, lo, lo retomamos de lo anterior es que el comercio eh, pueda ser favorable para las naciones no sí, entonces hay que poner una serie de regulaciones una serie de tributos una serie de controles para favorecer nuestro comer, el, el comercio de esos países hacia afuera el tema de las importaciones pues eh, se, lo, se lo analiza sobre todo porque hay que hacer una serie de restricciones a las importaciones nos dicen los autores pues obviamente también se puede importar aquello que no se tiene en aquellos países en aquellas economías se puede importar desde luego que sí. pero la idea es que se pueda importar lo menos posible. El colonialismo y las rutas de monopolio del comercio propio de de los años, ¿no es cierto? Sabemos nosotros los países sobre todo más desarrollados en esa época pues colonizaron vastas regiones de nuestro de nuestra América y crearon rutas de comercio que fueron monopolizadas, es decir, para comercializar con por ejemplo con Inglaterra tenía que utilizarse ciertas rutas de navegación, tenía que utilizar embarcaciones y eso hacía obviamente que se monopoliza el comercio entre países ¿no? eh, los mercantilistas estaban muy a favor de, eh, de ser mucho más eficientes en sus actividades por eso es obviamente que eh, ellos eh, solicitaban y, y estaban a favor de gobiernos mucho más fuertes más reguladores ¿no? de tal manera que lo que se venda hacia afuera pues sea algo de mucha mayor calidad eh, y que no se exporte materia prima sino que se exporte materia con valor agregado materia prima pero que Tenga un valor agregado, ¿no es cierto? Un poderoso gobierno central, lo habíamos dicho, eh, la idea es tener una, eh, regulaciones, impuestos, eh, controles, peajes, que hagan que eh, el gobierno eh, pues garantice la eficiencia de, la, de las actividades que tiene un Estado, ¿no? Y favorecían también la población grande y trabajadora, sobre todo la población grande, para que puedan bajar los costos, eh, los salarios y eso pueda hacer mucho más competitivo el comercio hacia otros, otros países. Quiénes fueron los beneficiarios ¿no? a quiénes trataban de beneficiar la escuela mercantilista pues los capitalistas comerciantes la monarquía fue este, beneficiaria de esta, de, esta, de esta escuela de esta forma de, de este comercio entre países los funcionarios de gobierno pues obviamente un gobierno fuerte un gobierno eh, regulador pues obviamente favorecía a, la, a, la, a los burócratas de estos gobiernos ¿no? beneficiarios como países directamente Inglaterra, Francia, España, Portugal eh, como estados beneficiarios ¿no? Eh, se puede hablar también de que, eh, pues, a, ayudó o benefició la conducta en búsqueda de la renta, de la renta económica, sobre todo de aquello que queda después de las actividades eh, productivas relacionadas sobre todo con la tierra y finalmente las leyes sobre todo orientadas a la producción. ¿De qué forma la, la, la escuela mercantilista fue válida o útil en su época? Eh, podríamos decir de manera general que eh, eh, lo importante fue el tema del de comercio internacional el comercio internacional eh, favoreció el, el crecimiento de algunos países de, de los países sobre todo de europeos de los países fuertes europeos, ¿no? eh, obviamente aparece la circulación de lo que es el dinero aparece la banca mucho más fuerte para poder sostener el crecimiento del comercio de los países eh, entonces eh, de esta manera se logra abrir un poco el tema del comercio internacional eh, la entrada y la contabilidad de los metales preciosos que llegaban hacia ciertos países facilitaba obviamente la cobranza de impuestos y la generación de impuestos mediante los cuales se mantenían los gobiernos el incremento en la cantidad de oro y plata reducen las tasas de interés y promueven los negocios esto es obvio no es cierto ustedes lo van a poder leer en más a profundidad el hecho que hay haya más cantidad de oro, más cantidad de moneda rega, regada en una economía, pues hace que haya más disponibilidad de ese bien y eso hace que el costo de adquirir ese bien baje, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, eh, si hay tasas de interés, que es el costo del capital, digamos así, con eso se promueven mucho más los negocios. Entonces pueden florecer los negocios a la larga, ¿no? ¿Qué principios de la escuela se convirtieron en contribuciones perdurables? El comercio internacional, pues eh, hasta hoy el comercio internacional es un tema importante en los países. El mantener una balanza de pagos eh, positiva, de la misma manera, sigue siendo un principio importante desde que, dado desde la escuela de mercantilista. Eh, hay una contribución directa a la economía y al desarrollo económico. ¿Qué quiere decir esta contribución indirecta? Al solo regular el comercio, pues se deja eh, con menor regulación, una nula regulación, a otras actividades económicas como la manufactura como la agricultura entonces eso es, es una contribución indirecta se enfocan demasiado en el comercio pero dejan de lado eh, y en buena hora dejan de lado por ejemplo el tema de la manufactura ¿no? el comerciante si ustedes han leído ustedes lo, lo recuerdan de, de, de, de su educación anterior pues este, los comerciantes que vinieron que colonizaron que, que se apropiaron por ejemplo los metales preciosos y todo esto no eran precisamente pues la, las mejores personas las que hicieron eh, estas actividades quienes vinieron con colón quienes eh, colonizaron brasil, eh, méxico, no, no, nuestros propios países pues no precisamente fueron personas eh, eh, nobles eh, personas adineradas bien posicionadas en esas sociedades sino que más bien fueron comerciantes eh, por el riesgo pues obviamente no eran personas propiamente eh, para muchos estas personas eran eh, los expresidiarios, personas que eh, pues seguramente... Eh, corría un menor riesgo el hecho de que puedan atravesar esas rutas de comercio ¿no? pero en todo caso eso, eso le da al, al, a la economía el verlos como eh, personas eh, de mejor reputación personas útiles ya no solo con ese concepto de que el, de que el comerciante pues es, es alguien que se aprovecha de alguien más ¿no? y hay una contribución a la economía al promover sobre todo el nacionalismo es decir esa defensa de lo que puede hacer un país hacia afuera brevemente revisamos los dos eh, autores que están citados en la guía lo que es Thomas Moon ¿no? y lo que es eh, William Petty, ¿no? Thomas Moon nos dejan eh, voy a revisar solo las ideas claras eh, de las principales contribuciones, Thomas Moon nos dice siempre y cuando las exportaciones totales excedan a las importaciones totales el drenado metálico de un país en cualquier área de comercio no importaba si es que las importaciones son mayores puede salir dinero hacia afuera ¿Cómo se puede enriquecer el reino? El rey, ¿Cómo se pueden enriquecer los reinos, eh, sobre todo de Europa, venderles a los extranjeros anualmente más en valor de lo que nosotros consumimos de ellos directamente? Finalmente, y eso lo podrán revisar, partidas in invisibles en la balanza de pagos, eh, valores por eh, pérdidas de barcos, guerras, eh, todos estos temas también tenían que tomárselos en cuenta, de acuerdo a Thomas Moon, para poder medir la, la, la efectiva riqueza de una nación. William Petty nos dice que el comercio exterior es más libre evita el contrabando es decir eh, eh, un comercio mucho más libre no tan regulado pues va a evitar obviamente el contrabando ¿no? introduce el concepto de empleo total e incluso por parte del sector público es decir también se puede el sector público utilizarlo acuérdense que hay gobiernos mucho más fuertes reguladores y eso evitaba o ayudaba a, los, a bajar los niveles de desempleo ¿no? introduce los temas estadísticos también William Petty e introduce sobre todo los temas iniciales como la velocidad del dinero la división del trabajo retomado después por Adam Smith, la renta como excedente, la tierra, los bienes de capital, el valor de trabajo como elementos iniciales. ¿no? Muchas gracias.